Hola amiga, amigo. Hoy me he levantado de madrugada sin necesidad de despertador, simplemente ha sido como una especie de, de, de llamada. Sentía la necesidad de comunicar contigo, preguntándome qué es lo que realmente nos, nos identifica como emprendedor, como emprendedor de la vida, de tu vida que eres de hecho. No necesariamente emprendedor de un negocio, sino emprendedor de tu propia marca personal, que no profesional, sino personal, que es por el sello que estás formando y dejando en el mundo sin querer, de forma consciente o queriendo de forma subconsciente. Fíjate que suena como un poco a controversia, como que, como que está la vida al revés. Y es cierto porque, sin darte cuenta, estás dejando una huella poco a poco de quién eres, de lo que haces, de cómo piensas. Porque al fin y al cabo, aunque pienses y creas que lo que piensas no se transmite, quiero que sepas que realmente ya no existe el no dar respuestas a las cosas, porque un simple no o una no acción ya es una respuesta. Te preguntarás que una de las herramientas, uno de los recursos, una de las técnicas que yo utilizo particularmente hace muchísimos años es la meditación. La meditación, se ha hablado mucho acerca de la meditación hacia cómo meditar hacia técnicas de cómo hacerlo lo mejor posible, técnicas para que sea efectiva la comunicación entre tu corazón, tu mente y el universo, y así co-crear esa realidad. Lo cierto es que meditar puedes meditar en cualquier momento, en cualquier lugar y en tan solo un minuto, incluso menos. Lo importante es que tengas la capacidad de querer entrar en ese trance de responsabilidad y compromiso contigo mismo, con el universo, con la vida. A la hora de meditar, es importante que lo hagas sobre todo con el corazón. Nuestro cerebro, nuestra glándula pineal, nuestra pituitaria, conectan directamente, continuamente, con esa sabiduría colectiva con ese universo continuo que siempre ha estado ahí. Simplemente una meditación que has hecho tú toda la vida, que vas a hacer dentro de nada, que llega las Navidades. Estas Navidades tan raras, ¿verdad? Estas Navidades tan conflictivas. ¿Cuándo no has soñado la noche anterior con ese regalo de Navidad? O con ese regalo de Reyes. ¿no? Cuando no ha soñado. Ay, por favor, por favor, quiero que me regalen esto. Ay, por favor, por favor, quiero que esto sea realidad. Ay, por favor, por favor, me hace tan feliz pensar solo, soñar solo con que ya lo tengo. Has meditado muchas veces sin saber que estabas meditando. Has entrado en trance muchas veces. Sin saber que eso era entrar en trance. La meditación trae paz, armonía, equilibrio a tu vida. Sobre todo, a lo más, o una de las cosas más importantes, bajo mi juicio, que es la salud mental. Hace muchísimos años me dijo un amigo que eso era lo más importante. Y es verdad. Si no tienes salud mental, todo tu cuerpo cae como un castillo de naipes. Y luego es poco fácil recoger las cartas. Entonces, simplemente quería reflejarte en, en este pequeño solidoquio que el principio del principio del principio, digamos en esa preproducción de lo que quieres hacer en tu vida, de lo que quieres bajar a realidad, de lo que quieres que como magia se abra y funcione en tu vida, es tu mente la que puede atraerlo a tu vida. Lo que tienes que tener es el sentimiento, más allá de la simple emoción, el sentimiento de certeza, de la certeza absoluta de que eso que tú quieres en tu vida, lo vas a realizar a crear, a tener, a compartir y a ser. Todo eso se diluye en un montón de esperanzas. Todo eso se diluye en las ideas que tú vas creando en tu mente, en esa línea de pensamiento, desde donde estás ahora mismo hasta donde quieres estar. Por eso, para cualquier emprendedor, sea de lo que sea, su propia vida, y luego más allá, a su profesión, cosa que me gustaría decir más a su vocación. Es necesario tener una sostenibilidad mental resiliente a la cual ya le va sumando todo tipo de información y de formación para que tú, en esa soledad, no te resquebrajes, para que tú en esa soledad, incluso tampoco te encuentres solo, para que tú en esa soledad sigas creyendo en ti. En definitiva, lo que te quiero transmitir un poco, es la esencia de lo que a mí me gusta. ayudar de lo que a mí me gusta, inspirar y motivar. Porque muchas veces cuando pensamos en el emprendimiento, enseguida nos viene la palabra marketing, enseguida nos viene la palabra dinero, enseguida nos viene la palabra publicidad. Sí, pero todo eso es energía. Todo eso es la vibración que tienes tú en tu interior. Si tú estás vibrando bajo, todo eso no se va a traducir en nada, todo eso no se va a crear, todo eso no va a plasmarse en la realidad que deseas. Lo que hago, lo que te regalo, lo que te doy, lo que pongo, la esencia, es mi vibración para que tú subas la tuya, para que tú sepas con absoluta seguridad que es posible. Y que todo eso que quieres, sientes, necesitas, anhelas, no es solo un sueño. Y que no te levantes cada mañana eh, débil, escuchando esa vocecilla de tu interior, negándote a ti mismo la realidad. Negándote la luz de lo que realmente eres. Dicen que no tenemos miedo realmente de nuestras sombra, sino que el pánico que nos viene del miedo a nuestra propia luz. Y tiene un punto de verdad. Y el punto de verdad es bien sencillo. El punto de verdad es, claro, si yo, si yo dejo de tener miedo a mi luz, me voy a responsabilizar de lo que yo quiero hacer. Voy a salir de ese gran grupo de gente mediocre, que todos somos mediocre, ¡Wow! Y voy a tener que iluminar al mundo, voy a tener que iluminar a personas con lo que yo soy. Y entonces te viene y te acongoja ese sentimiento de, de fraude, ¿no? Ese sentimiento de estoy engañando a la gente, estoy engañando a las personas. Porque, ¿y si...? Claro. Y entonces empiezas a analizar y te viene la parálisis por el análisis y ahí te quedas encasquillado y no sabes qué hacer, y no sabes a qué asirte, a qué, de qué tirar, en definitiva, porque tus padres no te van a apoyar, no te entienden, quieren algo seguro para ti, como, como me ha pasado a mí, sácate una oposición, eh, en fin. Yo te voy a proponer una herramienta, Te voy a proponer una herramienta. Un curso de milagros. Un curso de milagros. Llevo con él dos años. Es importante que tengas una base siempre. En mi caso es un curso de milagros. En tu caso puede ser la Biblia. En tu caso puede ser el Corán. En tu caso puede ser el Taoísmo, el Budismo. En tu caso puede ser el Nuevo Testamento, el Viejo Testamento. En tu caso puede ser un libro de historias, un libro de cuentos, en tu caso puede ser lo que a ti te motive, pero sobre todo que lo tengas siempre como, como libro de cabecera, para que además de las herramientas, de, lo, de las técnicas, de las dinámicas que yo te voy dando, siempre tengas algo que sea tuyo, que esté en tu espacio, que esté en tu intimidad, que te apoye, que te aporte, que sea la base de y que no te caigas. Porque lo más poco fácil, lo que realmente da pánico es el vacío, es el saber que no te puedes asir a nada, el saber o el sentirte poco escuchado. Ese es el gran problema. Aquí estoy para que eso no te pase. Aquí estoy para que así no te sientas. ¿Me hago entender? Creo que sí. No obstante, espero que poco a poco vayas adquiriendo nuevas habilidades y competencias y sobre todo esperanza de vida. Que eso ahora es lo que más hace falta. Y si tú te sientes así con fuerza y esperanza, vas a poder ayudar a que los demás también se sientan así. Y tu proyecto, tu proyecto personal va a adquirir otra consistencia y el profesional ni te la cuento. Ahora bien, ¿te atreves a vivir la experiencia de tu propia vida? Un abrazo. Hasta la siguiente.